y los invito a compartir este santo rosario de sanación. El rosario es el arma que la Santísima Virgen nos da. Cuando se reza con fervor y con perseverancia, es el remedio contra cualquier mal físico, espiritual, económico y familiar. El rosario de sanación es como una corona de rosas. El suave aroma de sus pétalos inunda nuestros pensamientos y nos invita a tocar cada pétalo, sintiendo la suave presencia de la Mamita María en nuestras manos. Su aroma nos recuerda el perfume del de amor. Los invito a disfrutar de muchas bendiciones y el poder sanador del Santo Rosario. Y no permitan que un solo día finalice sin haberlo rezado con gran devoción. Mamita María, intercede por todos los que rezan este Santo Rosario de Sanación. Lleva su petición a tu Santísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Que Él osculte nuestro corazón y si somos merecedores, nos conceda la gracia que tanto estamos anhelando. María Santísima, cúbrenos con tu manto sagrado, y escucha nuestra oración, como cuando una madre escucha a un hijo suplicante, esperando que se entrelacen sus manos en señal de fe, amor y esperanza. Y hazme sentir el recuerdo de tu promesa, Señor, que está en la Biblia, en primera de Juan, Lucas 18, 27 Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dedicado a la Reina de mi Corazón, la Santísima Virgen María. Oración a Nuestra Señora del Rosario. Santa María, Madre de Dios y de los hombres Hoy nos dirigimos a ti para pedirte que protejas a nuestras familias Tú que eres Madre de la Iglesia Ayúdanos a lograr que cada familia cristiana Sea una pequeña iglesia En donde se viva conforme al Evangelio Y desde donde el Evangelio sea irradiado A todas las demás familias Madre, que como tú sepamos aceptar la cruz de cada día para que con ella se fortalezca nuestra fe madure nuestra esperanza y purifique nuestro amor Madre que en unión con nuestras familias demos gracias a Dios en los momentos alegres y en los momentos difíciles lo glorifiquemos siempre con palabras y hechos te pedimos por las familias que no conocen a Jesucristo por las que no quieren aceptarlo y por las familias desunidas. Madre, acuérdate especialmente de las familias que sufren, de las que no tienen techo, de las que les falta el pan diario, y de aquellas que están afligidas por la enfermedad y el desamor. Santa María, ruega por nosotros pecadores, y muéstranos a Jesús para que nos lleve al Padre, guiados por el Espíritu Santo. Amén. sanación interior, sanación interior es cuando el Señor toca los traumas, las heridas, las angustias, todo ese mundo interior que tenemos nosotros, que no ha recibido amor, que ha recibido golpes y que no nos capacita para ser libres, que no nos deja ser felices y que no nos deja amar. Misterios de Gloria, miércoles y domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre, hiciste tantas cosas hermosas en la vida. Nos enseñaste la verdad, sanaste enfermos, curaste leprosos, levantaste paralíticos, resucitaste muertos, cambiaste el agua en vino, pero tu amor se manifestó hasta el extremo en tu ministerio pascual. Lo más grande que hiciste, Jesús, fue morir y resucitar por nosotros. Tú quisiste buen Señor, Dejar ese misterio de muerte y resurrección en un signo, en un banquete. Por eso lo más grande que tiene la humanidad y la iglesia, Jesús, es a ti en la Eucaristía. Señor, por eso aquí, hoy, te adoramos con todo el corazón. Adoramos a la mamita María, te adora la corte celestial. Señor, la comunión con los santos esté también ahí con nosotros creemos firmemente Jesús que tú estás vivo y resucitado en este misterio de Pascua por eso hoy Señor nosotros te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te amamos Señor creemos Jesús en ti, queremos darte el homenaje de nuestro amor Señor por eso Jesús queremos pasar este tiempo contigo, tu mamá tan sabia Señor Jesús trono de sabiduría Siempre nos lleva a ti y ahora nos está llevando a ti en la Eucaristía Por eso venimos con ella Jesús para ser contigo, para ser uno solo Señor Para glorificar al Padre y para entrar en esa maravillosa comunión Donde te entregamos nuestra debilidad Esa debilidad que tanto me ha acosado En esta vida la pongo en tus manos y en tu corazón Señor A ti que eres nuestra fuerza, te entregamos nuestro pecado a ti que eres salvador, te entregamos nuestras enfermedades, esa que me está haciendo sufrir en el cuerpo y en el alma. A ti Señor que eres la vida, te entregamos nuestras tentaciones. A ti que venciste al demonio, ponemos el vaso de barro ante ti, que eres la perla preciosa Señor Jesús, bendito y alabado. Sea tu nombre, Señor, que todos los ángeles y los santos te alaben y que todo mi ser te glorifique, Señor Bendito seas Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, divino Maestro, divino Pastor. Por eso, Jesús, venimos ante ti a recibir sanación y salvación. Venimos a adorarte, a darte el homenaje de nuestro amor. Pero siempre que tú estás con nosotros, estás como Salvador, mi Señor Jesús. Tú eres el Señor que es la salvación. Por eso te digo aquí y ahora, gracias Señor, sáname Señor. Miremos al Señor en actitud de respeto y de amor, inclinemos la cabeza... ...contemplemos hoy en esta adoración los misterios de gloria... ...Jesús está aquí vivo contigo y conmigo... ...y tú estás vivo Señor y nos estás escuchando para sanarnos. Primer Misterio de Gloria En el primer misterio meditamos la resurrección triunfante de Jesús... Tú, Jesús, llegaste al cenáculo, las puertas estaban cerradas. Llegaste glorioso y dijiste, la paz esté con ustedes. Y soplaste sobre tus discípulos y repetiste, la paz esté con ustedes. Les enseñaste las heridas de tus pies, las heridas de tu costado. Y está escrito en tu palabra, porque por tus heridas fuimos sanados. Por eso, Jesús, yo te admiro y te contemplo ahora. Sé que en el cielo estás glorioso, visible. Un día te contemplaré, Señor Jesús. Pero sé que estás aquí en este signo. Jesús también glorioso con tus mismas llagas. Jesús, tú quieres la fe del corazón. Tú quieres que yo tenga la fe de la hemorroísa que tocó el manto. Jesús, la fe del centurión que creyó en una palabra que tú dijiste bastaba para sanar a su sirviente. Yo creo, Señor te pido que aumentes mi fe. Y con María que está aquí adorándote, Madre sacerdotal y eucarística, que fue asociada también a la gloria, te ofrezco este misterio, que es honrar a María, y en honor a ti Jesús, y en honor al Padre, y al Espíritu Santo, para la sanación espiritual interior, y la sanación física de cuantos aquí estamos reunidos, Señor. Tú rezas con nosotros, el Padre nuestro, pues tú, Señor, no lo enseñaste y no lo dejaste como legado y oración poderosa. Padre Nuestro, diez Avemarías y gloria al Padre. Segundo Misterio de Gloria En el segundo misterio de Gloria, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. Jesús asciende al cielo, no para desentenderse de este mundo, sino para ser mediador entre el Padre y los hombres dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y si puedes estar ahora en la Eucaristía es porque tú subiste al cielo y desde allí enviaste tu Espíritu Santo que con la Iglesia y la Virgen María te harían presente en la Eucaristía Jesús rompiste todas las cadenas rompiste la muerte venciste al demonio Eres la verdad que nos hace libres aquí y ahora. Este segundo misterio Jesús que oramos y meditamos con María, nuestra mamá, lo ofrecemos para que todos los que tengamos algún vicio, alguna situación permanente de pecado, que nos ata, sea grande o pequeño, seamos sanados y liberados. Por eso cada uno de nosotros traemos a tus pies, desde las manos milagrosas de la Virgen María, esos vicios. Señor, te pido aquí y ahora, rómpelos, Señor. Rómpelos, Jesús, libéranos Jesús, no permitas que el vicio nos mantenga en una situación permanente De esterilidad espiritual, de pecado moral o venial Tú lo puedes todo, Señor Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme Por eso, tu palabra nos trae todos los dones del cielo Señor, tú que estás ante el Padre Allí estás como mediador nuestro con nuestras penas Pero estás entre nosotros también, Señor Señor Gracias Jesús, tu poder llegue ahora aquí a mi vida, a la raíz y causa de ese vicio que me ha estado atando hasta este momento. Señor, siento que me estás sanando y siento Señor como me estás liberando. Mamá te pido ora conmigo, mamita María ora conmigo y ora por mí, ora con nosotros y por nosotros. En este misterio donde van a haber milagros de liberación, milagros de sanación, es esa intercesión que te pido, mamita María, por lo mérito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que rompa las cadenas, para que desate la bendición de sanación, de la sanación física, mental, espiritual y de la sanación de la economía para que venga la prosperidad. Sé que la estoy recibiendo aquí y ahora. Es esa sanación que me hacía falta. Padre nuestro, Dios Ave Marías y gloria al Padre. Tercer Misterio de Gloria Jesús, contemplamos en este misterio cómo enviaste desde el corazón del Padre tu Espíritu Santo sobre la comunidad primitiva. Allí estaba María Santísima haciendo la primera novena de la iglesia, pero también hoy necesitamos de tu Espíritu. Mamá, tú estás con nosotros y tú sabes también, Virgencita, que la necesidad más grande que tenemos todos es la del de Espíritu Santo que Él inunde nuestro corazón, que Él inunde nuestro ser. Jesús, si hoy con las plegarias de la Virgen, de los ángeles y los santos, envías sobre mí tu espíritu, mi vida sé que hoy estará cambiando para tu honra y gloria. Yo te pido, ven Espíritu Santo, ven con poder desde la presencia viva de Jesús, ven como viniste sobre la Virgen y sobre la iglesia en un principio, en Pentecostés, Señor Ven con agua cristalina a regar la sequedad de mi corazón Ese corazón que tanto te necesita y tiene sed de ti Ven como fuego a purificar mi alma de la impureza y las manchas del pecado Ven como brisa suave Señor a alentar mi corazón Ven como ese bálsamo que me hace falta, el bálsamo de sanación Ven con poder Espíritu de Dios, envíalo aquí y ahora Señor Jesús Este misterio lo ofrecemos Jesús a la Virgen pero a través de ella a ti, para gloria del Padre, para que nuestra vida hoy sea transformada, para que nuestro corazón ame definitivamente la verdad, la virtud de la belleza, el bien, la vida que es el Padre. Jesucristo, danos la gracia en este misterio de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar con toda la mente y todas las fuerzas, y también danos un corazón nuevo, que no guarde rencor, resentimiento odio ni envidia a nuestro prójimo danos con tu intercesión mamá, esa oportunidad de como tu hijo, tener un corazón que ame al prójimo, un corazón que cultive la civilización del amor y no la cultura de la muerte, esto te lo pedimos Señor Jesús de todo corazón con nuestra mamita María y tú Jesús, reza al Padre nuestro que tú nos enseñaste, el buen Padre de Dios, donde pedimos el pan nuestro de cada día no solo el pan material sino el pan de la palabra, el pan tuyo, que eres tú Jesús, la Eucaristía donde estás en este momento, continuamente, donde te recordamos, te sentimos, te vivimos, te honramos y glorificamos. Gracias Señor Jesús, siento aquí y ahora tu presencia. Padre nuestro, ave Marías y gloria al Padre. misterio de gloria. En este misterio contemplamos a Jesús. Algo te dio mucha alegría a ti, Señor, la asunción gloriosa de tu mamá al cielo. Dónde estoy yo, están ustedes, dijiste Jesús. Y mamá estuvo contigo siempre, también junto a la cruz, y tú la llevaste con los ángeles al cielo. Qué alegría, Jesús, qué alegría tan grande, cuando dijiste, mira, Padre, aquí tienes a la primera en cuerpo y alma. Después vendrán los otros. ¡Qué bueno eres Jesús! Mamá, ¡qué hermosa experiencia al sentirte glorificada, con ese cuerpo transformado y realmente madre! Ese fue el momento donde pensaste que mereció la pena seguir al Señor, no haber desobedecido como lo hizo Eva. Mereció la pena haber dicho, sí, haber tomado la cruz, haber hecho la voluntad del Padre, ¡qué grande eres! Como premia, Señor, a los que te aman. Jesús, te queremos pedir por nuestra familia, por todos los seres de mi familia. Pide aquí y ahora por cada uno de los integrantes de su familia. Con nuestra mamá, que de la familia humana fue llevada a la familia celestial. Tú, Jesús, eres miembro de la familia trinitaria. Te hiciste miembro de la familia humana en Nazaret. En esa familia de María y José, mira aquí ahora a mi familia... Jesús, la familia de estos hermanos, Señor, mira cómo ahora la Virgen va a pedir Jesús que cambies el agua en vino. Esta es nuestra petición. ¿Qué petición le quiere hacer usted aquí y ahora a la mamita María para que interceda el Señor Jesús por nosotros? Señor, y así también se lo decimos al Padre contigo. Eso es porque tú orientas las peticiones que la Virgen y nosotros, movidos por el Espíritu, te hacemos aquí y ahora. Quien los conduce al Padre es la Mamita María. Gracias Mamita María, gracias Dios Padre Todopoderoso, porque ahora estás viéndonos a todos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos estás viendo en ese amor del Espíritu y en el corazón de nuestra Madre, esa Madre que está en los cielos siempre vigilante, cubriéndonos con ese manto precioso y sagrado para que nada nos vaya a pasar y sea la intercesora para que tú, pueda sobrar esa gracia que tanto estamos pidiendo. Padre nuestro, diez avemarías y gloria al Padre. Quinto Misterio de Gloria. En el quinto misterio, mamá, contemplamos cómo fuiste coronada por la Santísima Trinidad en el cielo como reina y señora de todo lo creado. Eres también mi reina, oh mamá. Eres reina de mi corazón y de mi vida, de mis pensamientos y tienes que ser reina de todo lo creado, por ese reinado que tu Hijo te dio por gracia, que Él lo tenía por derecho y por conquista. Pedimos ahora en este misterio, mamá, mirando a Jesús en la Eucaristía por las personas más necesitadas. Tú sabes quiénes son aquí y ahora, mamá, pero queremos pedirte milagros, esos milagros que tanto estamos esperando cosas grandes por esas situaciones que aparecen o son imposibles para los hombres, pero que para Dios y para tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, nada es imposible, esas personas que tienen graves problemas espirituales de hogar, de salud económicos, de relaciones con otras personas, mamá para ti nada es imposible, y aquí está Jesús tu Hijo, esa es nuestra gracia, en este misterio en que tú eres contemplada reina Reina oh madre, reina con tu hijo, reina con tu corazón y el de él en nuestra vida, que hoy aquí se rompan las cadenas y se muevan las montañas, porque tú mamita María intercedes para que nuestro Señor Jesucristo pueda darnos aquí y ahora la sanación de cuerpo, mente, alma y espíritu. Señor Jesús, siento tu presencia, siento tus manos sanadoras, siento tu voz en mi oído. Y siento que estás en mi oído, diciéndome, aquí y ahora, hijo mío, estoy sanándote. Gracias por rezar el rosario, gracias por hablarle a mi madre, que también es tu madre. Por haber hecho esto, voy a tocar, voy a tocar ese cuerpo que tanto lo necesita, y entonces darás la honra y gloria. Amén. Padre nuestro, dice Ave Marías, y gloria al Padre. terminar este rosario de sanación. Voy a repetir lo siguiente. Cuando yo creo, alguien me toca. Cuando yo creo, alguien me toca. Cuando yo creo, alguien me toca. Esa es la mano de mi Señor Jesucristo. Cuando me entrego, alguien me toca. Cuando me entrego, alguien me está tocando. Cuando me entrego, es alguien que me toca. Es la mano de mi Señor Jesús que aquí y ahora me está sanando por haber rezado este santo rosario. Cuando yo adoro, alguien me toca. Cuando yo adoro, alguien me toca. Cuando yo adoro, alguien me toca. Es la mano de mi Señor Jesús que me está tocando para sanarme. Junto a María, alguien me toca. Junto a María, alguien me toca. Junto a la mamita María, alguien aquí ahora me está tocando. Es la mano de mi Señor Jesús es su mano sanadora y poderosa, nos estás tocando Jesús, y con esta certeza cantamos, Gloria Señor, Aleluya, tú me estás tocando, Gloria, Aleluya Señor, siento que me estás tocando, Gloria, Aleluya, sé que aquí y ahora Señor, tú me estás sanando, sáname Señor, tócame con esa mano, esa mano sanadora Señor, Amén. Síguenos en Facebook, Angels Librería Católica, Instagram, Angels Librería, YouTube, Angels Librería y nuestro WhatsApp de fe, más 57-300-658-2418.